Aquí presentamos a ustedes al pastor Javier, el coordinador de Cristo Libera allá en Costa Rica. Y como saben ustedes, voy para la, en la próxima semana ya estaré allá en el nombre de Jesucristo. Y a ver, encuentro mi hermano, ¿por qué la gente debe ir a los congresos que se van a hacer allá en la en Costa Rica. Bienvenido. Bueno, primeramente, buenas noches a todos y que la bendición del Señor repose sobre ustedes y sus hogares. Es para mí es todo muy gratificante poder invitar al pueblo de Costa Rica y al pueblo del Señor a, a todos estos eventos que el Señor nos está permitiendo eh, participar, ¿verdad?, él nos trae al Pastor Royer para que sea el instrumento que el Señor va a usar para bendecir a Costa Rica. Y es algo muy muy gratificante, muy lleno de, de gozo, lleno de, de bendición, el poder participar en, en el avivamiento que el Señor está este, empezando a, a manifestar. Ahorita hay mucha expectativa del pueblo del Señor aquí en Costa Rica por la venida del Señor a través del Ministerio Cristo Rivera, trayendo al Pastor Roger, ¿verdad? Como representante. Eh, esta, esta gira que vamos a hacer, con el favor de Dios, vamos a comenzar en Limón, en Limón, en el puerto de Limón, el día 5 de mayo hasta el día 11, 11 de mayo. Vamos a estar allá por Limón, y el pueblo de Limón está, que, que brinca, como dicen aquí, en una en una uña, para recibir recibir el, esta bendición que el Señor nos está mandando a través de Cristo Libera Porque allá en el Puerto de Limón hay muchos testimonios de la obra de Dios en, en familias completas, en congregaciones, en la iglesia esta de asambleas de Dios, la iglesia central, este, el pastor y toda la congregación tenemos un equipo de, de Cristo Libera que ayuda al pastor en cada servicio y además están siendo usados este, alrededor de, de, del área de Limón haciendo seminarios y haciendo todo ese proyecto que el Señor nos ha puesto a hacer aquí en en Costa Rica y en eh, como se dice en limón está el ayudamiento pero no hace falta que venga la chispa para que se encienda de, de tal forma en la que todo ese ese lugar de, de limón venga y reciba la bendición de Dios y, y comiencen a encender el fuego en todas las en todas las partes en los pueblos en las ¿cómo se en las todas las iglesias que están alrededor de, de, de, de, del centro de Limón. Allá. De ahí posteriormente vamos a, a la parte de, de, de Guapiles. En Guapiles es, es un lugar cercano ahí a Limón, pero que también están con, con ese deseo de, de recibir a Cristo liberas ahí, al pastor Roger, están esperándolo de una forma impresionante. Toda la gente está... En este, Haciendo sus camisetas, este, pintando bucetas, haciendo toda la actividad para que sea un proyecto hermoso de parte de Dios ¿verdad? en ese lugar de Guapiles, En Guapi vamos a estar el, del 11 al 13 y ahí cerquita también, es un lugar que se llama Guasimo. Este, en Guasimo vamos a estar del 14 al 15 de, de mayo. Y también ya están las iglesias este preparadas de todo a todo, ¿verdad? Para recibir la, la bendición que el Señor va a enviar, como les digo, ahora en, en mayo para estos lugares en Guapiles y Guasima. Posteriormente pues, vamos a, a, a ir a San Carlos. San Carlos es la parte norte de, de, de Alajuela. Y esa es la frontera como que dice con, con este con Nicaragua. Ahí es un pueblo que se caracteriza de, de bueno, todas esas, esas partes donde hemos estado mencionando. Hay mucha intervención de la brujería, hay mucha brujería, hay mucha mucha intervención diabólica a través de eso, ¿verdad? Aunque el diablo ustedes saben, se mueve por todos lados, pero ahora con esto están temblando, están temblando los brujos, están temblando los demonios, están temblando Todas las tinieblas por causa del alumbramiento que viene a través de Cristo, libera. Esto es, es, es, ver, es verídico, no, no, nuestro Dios es veraz y todo lo que estamos haciendo lo hacemos con una pasión tremenda porque sabemos la forma, la manera de actuar de nuestro Dios. Cómo llega el Señor y cautiva a las gentes y después de cautivarlas empieza a liberarlas, a sanarlas, a restaurarlas. Restaura familia, restaura todo, todo lo, lo que sucede en una familia. El otro día había una, una familia, una mamá, que me habló porque la familia, la, la la misma familia de ella la tenía embrujada. Pues la mamá fue sanada, fue sanado el hijo, fue sanada la hija, y así vino toda, ocho, ocho personas, ocho personas de esa familia fueron sanados y liberados. Y ahora están en Cristo Libera y quieren seguir en Cristo Libera. Eso es lo, lo, lo más bonito, que se, se enamoran del ministerio Cristo Libera por causa de la bendición que Dios derrama en, en, en este ministerio y a través de este ministerio. Y todo esto es gracias a, a que el Pastor Royo se dispuso y, y nos ha venido este transformando, dando todo esto para que Costa Rica venga y sea bendecido de una manera sorprendente, ¿verdad? Aunque las cosas de nuestro Dios siempre son sorprendentes y sobrenaturales, nosotros nos sentimos muy agradecidos por la forma en que Dios nos está transformando, nos está cambiando. Yo tengo testimonio también de mi, de mi misma, de mi mismo hogar. Todavía hace dos días, el Señor liberando a una de mis hijas, ¿verdad? Sacándola de la rebeldía. Y, y sacando cosas que venían por la familia, por este espíritus familiares, generacionales. Y sigue, sigue limpiando, sigue limpiando, Señor. Y eso a mí me tiene este, muy, muy, muy, con un corazón muy agradecido para el Señor. Y, y por eso es que estamos en esto, ¿verdad? Aquí lo más agradable es poder ver el, el poder de Dios manifestado en una persona necesitada ver cómo en una administración cambia la vida de esa persona ¿verdad? y la de la familia. Para terminar esta esta gira eh, va a ser aquí en Alajuela. Va a ser el día del día este 26, 27 y 28 de, de mayo. Y vamos a estar en la iglesia catedral del Evangelio, aquí en el centro de Alajuela. Y es una una cosa muy bonita porque todo lo que es el Valle Central vienen de Cartago, vienen de, de acá de Heredia, vienen de San José y, y aquí el punto de reunión va a ser en la en, en, en Alajuela Centro, cerca donde nosotros vivimos, cerca del aeropuerto, ¿verdad? Este, y va a ser muy, o sea, va a ser donde el Señor va a cerrar con, con el broche de oro, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a, se va a condensar todo todo lo que se hizo en el redor de Costa Rica, aquí en Alajuela, pensamos que el Señor es donde va a cerrar toda esta bendición de tal manera que va a explotar, va a explotar, va a ser una explosión de, de bendición para el pueblo de Costa Rica y se va a incendiar, incendiar, incendiar el ayudamiento. A mí me decía el Señor: prepárense para que agarren la cresta de la ola del ayudamiento. Y yo lo creo, yo lo creo que esto viene sin precedentes. No hay palabras para expresar la magnitud de lo que el Señor este viene a hacer aquí a Costa Rica. Y yo le doy muchas gracias al Señor por traer al Pastor Roger Y le doy gracias al Pastor Roger por disponerse a, a, a ser usado por el Señor aquí en, en Costa Rica. ¿Verdad? Esta es la información, cualquier otra cosa que, que deseen, pues aquí estamos para servirles. Y todo que quiera venir para acá, pues bienvenidos, ¿verdad? Para que también se, se deleite, disfrute con nosotros, se goce con nosotros por la presencia del Señor y la manifestación de su poder a través del Ministerio Cristo Libera y con su fundador, el pastor Roger Muñoz. Gracias, bendiciones para todos ustedes y pidan a Dios que, que lleve el Ministerio Cristo Libera a su país. Es un gran bendición, si así no he llegado aquí y la gente está expectante, está expectante es algo tremendo algo tremendo que ¿cómo, cómo viene a influenciar en las vidas de aquellos que creemos en el poder de la resurrección en el poder de la sangre del cordero esto es para nosotros tremendo me siento muy muy elogiado y muy este, bendecido por parte del Señor con esta forma en que nos permite recibir esta bendición y lo hacemos con toda humildad porque sabemos que la humildad es la llave para que todo se realice de la manera en que Dios quiere bendiciones, buenas noches y ánimos puro para adelante dice el pastor hoy vamos por el Señor por delante bendiciones vamos con todo <risas> el pastor dice, dijo algo muy importante en último lo dijo muy clave, la humildad la humildad es todo, mi hermano. Abre puerta, la llave. Guau, guau, guau. Bueno, como usted con llave, esta. Pastor, eh, entonces, la gente es una agenda desde el principio, desde el 5 hasta el 28, hasta el, ya que me vengo, pues? Ocupado. Ocupado. Eh, bueno, que lo vamos a sacar unos días a que vea playita y eso de aquí de Costa Rica pero todo lo demás está bien intenso bien intenso porque la gente es más ya no teníamos este lugar para más iglesias porque mucha gente quiere pero no teníamos el tiempo verdad que, que necesitamos para que se despliegue más esto pero creo es que con esto va a ser más que suficiente va a ser Tremendo, va a ser tremendo, porque cada iglesia se va a encender de tal forma que ahí mismo la gente va a querer salir a encender a otras gentes. Y los que lleguen de otras iglesias a los lugares donde vamos a estar, esos van a salir encendidos y van a ir a prender el fuego en las iglesias de donde pertenecen, de las congregaciones donde pertenecen. Wow, llegó el aireamiento tremendo. De hecho, usted ha hecho un trabajo tremendo ahí en en Argentina, en Costa Rica, y usted y su esposa, un equipo que tiene un equipo tremendo, tiene usted allá, un trabajo tremendo. ¿verdad? Ahora lo que Dios quiere es que vaya allá para esforzarlos a ustedes y, y para encender más la llama. Y tremendo, yo sé que eso va a ser, es, esto es, un, es una llamada que, que va a alcanzar las otras iglesias, todo el resto del país. Va a ser gran bendición. De muy gran bendición. Bueno, ya saben, hermano, el pastor me invitó a los de otros países. Si desean ir allá, pues ahí está. Ahí está, sí. A veces con anticipación, ¿no? Porque tampoco no hay cupo. No hay cupo. Bueno, pastor, mi hermano, bueno, ustedes saben, invitamos a los pastores. Eh, ya no, ya no hay más, como dice el pastor, ya no hay más, eh, ya no hay más. Eh, tiempo para visitar otras iglesias, pero las iglesias, pastores, si pueden ir allá con sus líderes, pueden ir a la iglesia, a poder ir al lugar donde estoy yo, donde vamos a estar, pueden ir. Así que hacemos la invitación a todos los pastores de Costa Rica, incluso hasta de Nicaragua, hasta al lado de Nicaragua. Los que descienden de ella, llamen al pastor o, o contátame a al pastor Javier, para que entonces da las, las instrucciones cómo llegar allá a su lugar. Porque necesitamos que todos tenga una bendición. Sí, a, los, a los pastores de Panamá también, Panamá y, y, este, y Nicaragua, que son las fronteras, entonces sería muy bueno que pudieran participar también de la bendición ¿verdad? que se nos va a traer a Costa Rica. Oh, cierto, cierto, cierto, Nicaragua y Panamá. Esa es Marisel. ahí hablé con la gente de, de Panamá. <risa> Muy bien, excelente. Nicaragua. Bueno, Pastor, mi hermano. Gracias, hermano. Y vamos con todo. Vamos con todo. ¿Sí? Apenas comenzamos. Amén. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Gloria a Dios. Sí. Gracias. Gracias. Wow, wow. No, Gracias. hermanos